Enfermedades del ojo. ¿Qué veremos? Enfermedades que pueden presentar los ojos y por último, cómo se pueden corregir estas enfermedades con lentes. No siendo más, comencemos. Empecemos mirando cada una de estas enfermedades. La primera es el daltonismo, también conocida con o como discromatopsia. Con esta enfermedad se tienen dificultades para distinguir determinados colores, como son azul, rojo y verde. Quiere decir que una persona puede presentar dificultades para diferenciar uno de estos colores, ya sea rojo o ya sea azul y por qué no verde. Entonces esta es la enfermedad del daltonismo. Siguiente enfermedad, miopía. La causa es un defecto de refracción producido porque el globo ocular, es demasiado largo, aunque también puede ser resultado de una córnea o lente de forma atípica, o sea que no es muy normal. ¿Y qué es lo que ocurre aquí en la miopía? Los rayos se enfocan justo delante de la retina en lugar de directamente sobre ella. Entonces acá podemos ver el ojo normal y el ojo con miopía, miren que se empieza a ver como borroso y es porque no está ubicada bien la imagen en la retina. Por eso se ve esa distorsión de la imagen. Tercera enfermedad, hipermetropía. Este problema es el resultado de un globo ocular demasiado corto o de un lente o córnea de forma típica. La visión de lejos también tiende a ser deficiente. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Los rayos de luz se enfocan detrás de la retina y los objetos cercanos se ven borrosos. Entonces, ya no se ubica en la retina, sino que está mucho más atrás. Entonces, por ello se presenta esta dificultad. Cuarta enfermedad. Se conoce como presbicia. Es la pérdida gradual de la capacidad de los ojos para enfocar objetos cercanos. Es un proceso natural y muchas veces incómodo del envejecimiento. Generalmente esta enfermedad empieza a notarse entre las edades de 40 a 45 años, y va aumentando en un intervalo de los 60 años, o sea que en la medida que va pasando el tiempo, la capacidad de los ojos empieza a perder enfoque. Entonces para que tengan en cuenta esa enfermedad, es algo normal y natural de, del ser humano. Astigmatismo. Consiste en una curvatura irregular de la córnea, lo que provoca que se vean algo deformadas las imágenes y poco claro el contorno de las cosas. Entonces, este es el presentación Miren cómo se empieza a distorsionar la imagen cuando se tiene astigmatismo. Y esto se da por la forma irregular que presenta la córnea. Siguiente enfermedad. Glaucoma. Se caracteriza por un aumento de la presión dentro del globo ocular que causa un daño progresivo en la retina y a veces la pérdida de la visión. Entonces acá podemos ver un ojo normal y aquí un ojo con glaucoma. Miren acá, se puede notar que hay una acumulación de humor acuoso y empieza a haber pérdida o daño en el nervio óptico. Cataratas. Es una opacidad de la transparencia normal del cristalino del ojo y las personas que tienen cataratas experimentan una sensación parecida a la de mirar a través de una ventana empañada o escarchada. Entonces miremos el ojo normal y miren el ojo con cataratas. Miren que se empieza a formar una nube en el ojo, una nube, una nube como una especie de blanca que puede ir aumentando en la medida que va pasando el tiempo, lo que dificulta mucho la visibilidad o el enfoque de objetos. Esta enfermedad generalmente ocurre también cuando ya la persona ha pasado, digamos, una cierta cantidad de edad y entonces se empieza a perder el enfoque en los objetos. Vamos a ver cómo podemos corregir algunas de estas enfermedades. Vamos a mirar por ejemplo la del astigmatismo, las lentes de las personas con astigmatismo pueden ser monofocales, cóncavas, convexas o cilíndricas, según en la parte del ojo que se proyecte la luz, entonces podemos utilizar un tipo de lente que sea cóncavo o combinación convexo o también lo que se llaman las gafas monofocales y modeladas están ayudan a corregir este defecto o esta enfermedad. Siguiente. Ahora miremos la miopía. Las lentes de las personas con miopía deben ser lentes divergentes, adaptadas para que el foco de la imagen coincida con el punto remoto. Ya vamos a mirar qué es eso. De esta forma, un objeto muy alejado situado en el infinito, equivale a un objeto situado en el punto remoto de la persona miope. Les aconsejo que si están viendo este video y necesitan tomar apuntes, pueden pausar el video, devolverlo para que vayan anotando cada uno de esos conceptos, ya que es importante que los tengan ahí a la mano. Veamos entonces. Este es un ojo miope sin acomodar. Miren el punto remoto, el punto remoto quiere decir un punto que está digamos muy alejado o se puede decir como que está de cierta forma relacionado con el infinito, pero se puede corregir esto utilizando un lente divergente, al poner una lente divergente separa los rayos paralelos para que después de atravesar el ojo converjan, miren que ya va de forma más central en el, en el ojo, va mucho más central, entonces se acomoda, al acomodar Miren que ya existe un eje que pasa en el centro del ojo. Entonces, eso permite mejorar el enfoque de una persona que sufre miopía. Entonces, aquí podemos ver cómo se puede organizar. Siguiente corrección. Ahora miremos la hipermetropía. Las lentes de las personas con hipermetropía deben ser lentes convergentes con una distancia focal mayor que 25 centímetros, la lente aproxima los rayos procedentes de un objeto situado exactamente a 25 centímetros antes de que lleguen al ojo, entonces tenemos lo siguiente, aquí podemos ver un ojo hipermétrope sin acomodar, pero vamos a reorganizarlo utilizando un lente que va a ser un lente convergente, entonces el lente convergente, miren, que se sitúa a 25 centímetros, miren acá, acá está la podemos mirar, ¿qué es lo que pasa? Esto permite una acomodación en la cual un hipermétrope consigue que la imagen de los objetos se formen en la retina y se vean más nitidamente, es una enfermedad que generalmente se puede presentar mucho, tanto la miopía como la hipermetropía son enfermedades que se corrigen mucho utilizando gafas, que pueden ser con lentes convergentes o lentes divergentes. Ya sabemos cómo es para cada caso. En este caso ya sabemos que acá es un lente convergente. Por último, también podemos ver las lentes que se aplican para la presbicia. Las lentes de las personas con presbicia pueden utilizar también lentes convergentes como se hace en la hipermetropía, o sea que, Similar a la parte de hipermetropía, podemos aplicar lentes convergentes para corregir un poco este defecto. Aunque tenemos que tener en cuenta que la presbicia se presenta por el paso de edad y el desgaste del globo ocular y de los ojos en el tiempo. Entonces, lo que intenta hacer es mitigar un poco el paso del tiempo. Con esto, podemos dar con concluido la parte número 3 de lentes y óptica. En el próximo video vamos a ver las partes del ojo. Va a estar muy bueno, no se lo pierdan. Y si no se han visto las primeras partes, los invito a que pongan en el buscador de YouTube Dansten lentes y óptica para que puedan seguir toda esta secuencia de forma más organizada. Muchas gracias y hasta el próximo video.